hola amigos de youtube de su canal mexican y me encuentro en chile walk estoy como a una hora y media de langley miren aquí vamos a dar un pequeño tour está muy bonito por acá es eh? muy muy bonito Soy sorprendido de la naturaleza de los pinos de los árboles es increíble este lugar aquí estamos viendo una vista panorámica de Chili walk me encuentro en un hotel de hecho es el hotel donde me quedé a ver con mi amiga donde vamos a ir a dar un paseo por aquí. Y bueno pues como pueden ver es impresionante, es muy bonito. Continuamos paseando por Chili Walk. Aquí vemos algunos negocios. Como pueden ver no vemos nada de basura, nada, nada, nada. Si vemos una pequeña bolsa es Mucho. Eh, casi no hay carros, miren este es el city hall, como todas las ciudades pues presionas un botón para poder cruzar este, la calle hay mucho orden en estos lugares y la verdad tiene un excelente clima, como pueden ver hay rosas, flores en todo lugar bueno en la parte de, del centro de esta ciudad, es una ciudad chiquita este me dio la impresión que se parece mucho a la ciudad de Langley donde vivo actualmente. Tiene negocios, comercios como cualquier otra ciudad. Lástima que por ahora esta ciudad no es una de las ciudades elegidas para el nuevo programa de migración rural y norte de Canadá en el 2019. Por si están viendo este video después en el 2020, 2021, etcétera. Aunque esta ciudad no esté en la lista de ciudades para este nuevo programa piloto. Pues tú puedes aplicar de todas maneras. Si encuentras una empresa, una compañía que te dé una oferta de trabajo, puedes aplicar para un permiso de trabajo. Bueno, seguimos aquí caminando en las calles de Chiliwalk, pero ya en la parte de los comercios, los negocios. Era sábado y estaba muy, muy tranquilo. Imagínense cómo era entre semana. Sí, casi no ves almas en la calle, no ves gente, sí vi un homeless en la calle, pero nada más, pero vean los negocios están cerrados, eran como las 4 de la tarde en sábado, o sea, es un pueblo realmente casi casi fantasma, por eso se ocupa gente en Canadá, para que haya consumidores y estén gastando su dinero en estos comercios, ¿no? y obviamente estén generando recursos, estén generando dinero. Y para los que tienen familia hijos, pues es un lugar, es un ambiente seguro para que ellos se desarrollen. No necesariamente se tienen que venir a vivir a Chile, pero como esta ciudad hay cientos y cientos de ciudades en Canadá, cientos, chiquitas, así, bonitas, tranquilas. Por ejemplo, antes de llegar aquí hay otra que se llama Hope. Más para el norte está Kamloops. Bueno amigos, me despido de todos ustedes. Nos vemos en futuros videos. Adiós.